¿Qué onda gente del mundo? ¿Cómo andan? Gracias por estar ahí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a estar haciendo un Geometry Dash muy simple 2D en Godot. Va a quedar más o menos como están pudiendo ver ahí en pantalla, no sé por qué lado, por ahí, qué sé yo. Así que bueno, vamos directo para no perder tiempo. ¡Vamos, loco! Bueno, primero con mi horrenda forma de dibujar en Paint hice lo básico que necesitamos, que es el personaje, obstáculos, suelos, lo base. Al final del video igual te comento dónde puedes descargarlo, si querés, no creo que quieras descargar esto, pero bueno, si, si sos medio suicida, mandale, mandale rosca. Para el personaje principal, que es lo primero que vamos a hacer, necesitamos tres cosas. Un Character Node, que es un nodo para poder moverlo, digamos, que va a tener la física. Un Sprite y una caja de colisión para que pueda chocar contra diferentes objetos. Si no entendés un vergoide lo que estoy haciendo, mirá mis tutoriales que tengo un millón por ahí. Y suscríbete al canal, ¿no? Bueno, acá estoy haciendo un fondo como podés ver y vamos a agregar la cámara. El fondo no te encariñes porque lo vamos a modificar en instantes y la cámara le agregamos un zoom de 0.6. La cámara la adjuntamos al player para que se muevan juntos y ahora vamos a crear de nuevo el fondo. ¿Por qué? Porque el fondo tiene que quedar fijo a pesar de que el personaje se va a estar moviendo constantemente. Entonces vamos a crear un Parallax Background junto con un Parallax Layer que me va a permitir hacer este efecto. ¿ok? Siempre va a estar siguiendo al personaje. Le agregamos un script de movimiento al personaje porque lo vamos a testear, a ver cómo se mueve, qué, qué está pasando, si está funcionando algo de todo esto. Fíjate que se mueve, cae, pero se va al agujero de tu vieja. Entonces necesitamos crear ahora un static body porque vamos a crear el suelo, ¿ok? Va a ser estático porque no se mueve el suelo. Si se mueve el suelo porque está oh, re drogado, te escabiaste algo raro. Ah, fíjate que funciona dentro de todo, pero puedo ver abajo del suelo con la cámara y eso es un asco. Entonces vamos a limitar la parte hasta donde puede enfocar la cámara en el bottom, digamos abajo, para que no llegue a esa parte, ¿no? el ojo. Más allá de que esto va a funcionar, también tenemos que hacer que el player se esté moviendo constantemente a la derecha, porque en el Geometry Dash funcionaba así, o sea, siempre se estaba moviendo hacia la derecha automáticamente. Entonces lo que voy a hacer es asignarle una velocidad constante en el eje X hacia la derecha. Ajustamos la velocidad porque se mueve más lento que la jeta de Alberto Fernández. Y ahora el suelo no me alcanza, así que lo voy a tener que extender. Una vez extendido funciona, pero parece que el player estuviera quieto y no está quieto. Lo que pasa es que en fondo está duro ahí, el suelo está duro, es todo lo mismo. Necesitamos crear objetos diferentes. Entonces vamos a primero empezar creando las primeras plataformas ¿no? donde vamos a saltar. Vamos a duplicar un par como para tener, qué sé yo, algo para divertirnos, ¿no? Porque con por una es un embole. Fíjate que ahora va a ir bien, pero me las llevo puestas. Esto es porque no tengo la suficiente potencia de salto. Le incrementamos un poco y tenemos que ir testeando, porque ahora hay que separar entonces de nuevo los obstáculos, ir midiendo, ir a prueba y error, hasta ver dónde caería el personaje e ir ajustando y diseñando el nivel, ¿no? De eso se trata un poco. Una vez que lograste el salto de uno hacia otro, significa que está bastante acomodado. Por lo tanto, te podés basar en esos para crear el resto. Entonces, vamos a tomar la distancia que hay, qué sé yo, en el eje X y en el eje Y, entre uno y otro. Y el resto los podés crear en base a eso. Podés crear infinito, si querés, crear infinito y créalos. O sea, no te va a alcanzar el tiempo, pero es tu decisión. Bueno, una vez que funcionó, está bastante copado. Lo que pasa es que mmm, el juego no se trata nada más de ir saltando de un lado para el otro como un pelotudo, ¿no? Uh, bueno, más o menos Vamos a ponerle que sí, pero Estaría más copado con un par de trampitas Entonces vamos a crear un par de trampas Que van a ser un área en este caso ¿Por qué un área? Porque el player al ingresar en este área Va a morir ok Entonces lo vamos a crear como un área Y con los elementos son lo mismo, un sprite, un collision, etcétera lo importante acá en definitiva es conectar entonces este área con el código para avisarle Che, el player está entrando acá adentro, ¿no? Y entonces poder hacer que se muera o mostrar un mensaje en pantalla o lo que vos quieras. Ahora necesitamos especificarle que es el player el que está entrando Porque por ejemplo si no el área va a decir Che, tengo algo adentro, como tu vieja Simplemente que va a ser el suelo, porque el suelo siempre está en contacto con el área Entonces tenemos que especificarle que es el Player, por eso agregamos al Player en un grupo y tratamos de detectar si el objeto que está dentro es del grupo Player. Y listo, una vez que ya lo tenés, ahora sería cuestión de ir creando nuevos obstáculos, trampas, duplicarlo, haces tu nivel como vos quieras, podés ir agregando efectos, yo le he agregado un par de efectos después que no van a salir acá en el video. Y bueno, te va a quedar la mecánica algo así Acá ves que estoy no, no es que soy un player experto que lo logra en un intento Sino que lo probé 70.000 veces Por el salto de bodes, medio hijo de mil puta Pero bueno fíjate que dentro de todo fue bastante simple Puedes armar vos tu propio nivel Después completarlo con lo que ya tenemos No hay que hacer mucho más Si querés puedes agregar más cosas Pero podés tener tu primer juego base O para una Game Jam de esta forma muy simple Querés los recursos, querés todo el código, bueno, fíjate en la descripción. Voy a dejar un link donde lo podés adquirir. Si este video llega a los 20.000 likes, eh, hago la parte 2, lo cual nunca va a pasar. Está buenísimo, me encanta. Pues no te van a hacer la parte 2. Y bueno, nada, gente del mundo, nos seguimos sintonizando. Hasta la próxima.